autor del libro que le da nombre. Con él hemos visitado cultivos personales o familiares. Pero sobre todo queremos volver a agradecer desde aquí la confianza que nos han mostrado los cultivadores que han abierto las puertas de sus jardines para grabar. Sin ellos no podríamos haber desarrollado estos capítulos. Empezamos con los interiores. El primer cultivo tenía deficiencias de optimización, macetas muy grandes, luz mal aprovechada, mucho esfuerzo para poca producción. Demasiado vatio, demasiado luminosidad para este pequeño espacio y está un poco desaprovechado porque si vemos hay demasiado hueco entre las plantas y esto lo que hay que intentar hacer siempre para optimizar el cultivo es que sea todo, todo flor, a que esos huecos reduzcan la, la productividad. ...disminuyendo la optimización de lo que es el cultivo... ...que es un cultivo de interior lo que se debe de tratar... ...además de que quiera jugar y divertirse con diferentes variedades... ...es la optimización de, de, de, del trabajo invertido, del dinero... ...y de cada vatio que se gasta y cada bueno que se, que se utiliza. Seguimos con los interiores, esta vez a punto de cosecha. Otra de las cuestiones en las que se nos debemos de fijar es en los tricomas, es decir, en las glándulas resiníferas de la planta. Los tricomas son esas glándulas que cuando una vez las miramos con una lupa mínimo de 15-20 aumentos si es de 30-40 a mejor, observamos que son una glándula que tiene una forma de chupa, chupa es decir, como un palo y en la punta como una bolita. Esas glándulas algunos cultivadores la cosechan cuando están todas aún transparentes. Este efecto es un poco más high. Los tonos amarillentos nos van a decir, por ejemplo, este, que tiene un tono un verde un poco más apagado, quiere decir que ya le va faltando... Eh, en este caso nitrógeno. Otros tonos ya presentarán más bloqueos de nutrientes, como son tonos donde aparezcan moteados eh, de color verde más caro, verde más intenso, en, te, en el que se intercalen zonas necro con necrosidad, que estén, se vean que están algunas eh, pequeñas zonas quemadas, entonces ahí sí que se puede haber producido un pequeño bloqueo de nutrientes. Mientras, conforme los días se alargaban, el crecimiento no paraba en los jardines de exterior.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 como podremos ver en todo lo que es la periferia, hallamos plantas de diversas variedades de floración automática. Estas plantas, cuando estén listas, van a permitir que justo estas de crecimiento normal, cuando empiecen a florecer, necesitarán ese espacio para poder ocuparlo, porque el crecimiento, como ya hemos comentado, con el tipo de tutoramiento, va a ser completamente horizontal. Para condicionar el suelo de cultivo, se han utilizado materiales orgánicos, como una mezcla de turbas, estiércol de oveja, estiércol de caballo y humus de lombriz.